Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este podcast y a este blog con V que se llama plandeenfoque.com Hoy vamos a hablar sobre tendencias Las últimas tendencias y lo que nos dicen En primer lugar, tenéis que saber que LinkedIn está prohibiendo ya el uso, el descargue de las, y las bases de datos de LinkedIn Hasta ahora sabéis que se podía uno descargar eh, el Excel o en CSV de todos los contactos. Realmente solamente bajaba el mail, pero bueno, ya estaba bien. Pues ya no. Ya no te lo puedes descargar por motivos de la dichosa privacidad, pero también es verdad que hay herramientas, que algún día os contaré, un poquito rusas, eso sí, que permiten hacer eso de una manera un tanto de estranges. Pero ya sabéis que a pesar de eso no tenéis que hacer spam, eso está prohibido. Y es muy malo. Bueno, otra de las cosas que, que hace LinkedIn en estas novedades y tendencias de este plan de enfoque es eh, empezar con las stories. Sí, sí. Eh, parecía una red seria y ahora parece que se está ensuciando el tema. Es verdad que solamente van a empezar en Estados Unidos con una especie de stories dentro de la plataforma pero, eh, bueno, pues eh, seguramente ya sabéis que cuando empiezan con Estados Unidos acaban pues, llegando a España tranquilamente y al resto de países de todo el mundo. Pues eso va a suceder. LinkedIn está dando mucho que decir y que hablar. En el mundo del e-commerce hay unas tendencias bastante, eh, bastante chulas. La verdad es que os las cuento, os las leo desde el, el newsletter de Trend Watching en cuanto a tendencias. Bueno, ASOS es una, una, una tienda de, de, de ropa, es una tienda, es un retailer de, de ropa, que lo que hace es utilizar la inteligencia, la realidad aumentada, AR. Eh, ¿Qué hace? Bueno, pues tú te vas a la tienda, eliges la ropa, te haces una foto y automáticamente pues te ves con la ropa puesta. Fácil e innovador, por supuesto. Más, HEMA, H-E-M-A, eh, la innovación en que consiste lo de Gema es fácil, simplemente sirve lo que tú compras, que también es de... De, de ropa HEMA en China, es un supermercado mejor dicho lo que tú compras te lo sirve en 30 minutos en 30 minutos estela eh, McCartney ha usado o va a usar ya está usando me parece en alguna de sus tiendas purificadores de aire eh, quizás aquí no lo veamos muy claro aunque ahora en España empieza a haber ciudades que tienen eh, ese, ese centro cortado debido a la contaminación pero ya empieza a ser, empieza a ser importante el hecho de tener aire purificado en el sitio donde vas a comprar. Una de las empresas que está creciendo mucho en el mundo del, del retail de lujo se llama Threads y eh, esta empresa no tiene un e-commerce. Vende directamente a través de Instagram, Whatsapp y WeChat. Simplemente va directamente, ni siquiera tiene app, ¿eh? ni e-commerce, ni app, ni nada. Usa simplemente los canales y vende un montón. Es una de las tendencias que más me ha llamado la atención Alibaba y InTime eh, lo que hace es un tiene un espejo eh, y una y una especie de máquina de vending mediante la cual eh, lo que haces es eh, bueno pues lo dicho que he comentado antes lo mismo te pones frente al espejo eliges la ropa de una manera virtual y automáticamente sales en el espejo con la ropa puesta. Una empresa llamada M.G.M.I., una empresa de ropa de piel italiana, eh, lo que tiene como, como novedad ha, ha fechado a unos, a unos influencers que eh, hacen eh, stories de Instagram en directo desde la tienda. Bueno, esa es una innovación que la puedes hacer tú ahora mismo, llamando a un influencer, no uno de todo cien, sino uno de verdad, y que te haga el trabajo. Pero como interesante, lo es. Son innovaciones en e-commerce, innovaciones en comercio y en retail que hay que tener en cuenta. Y no son complejas de, de, de, de implementar, como veis. Ya sabes que puedes apuntarte en este canal pulsando este botón. Y si quieres saber cómo funciona, por cierto, el mundo del e-commerce, aquí pulsando arriba puedes ver... De qué manera se puede vender en un e-commerce con algunos tips que he preparado para que lo tengas en cuenta. Más novedades y más tendencias. En Google está poniendo el tema de la llamada en Google AdWords. Ya sabéis que cuando se pone un anuncio puedes poner una, una, una llamada, un teléfono para que llamen directamente desde, desde el móvil o desde donde estén. Y con esta llamada lo que consigue además es que tú lo puedes medir como objetivo. O sea que cuenta como un objetivo a tener en cuenta. Eh, por último qué es lo que se sabe de los eh, perfiles de instagram según un informe de quindley os lo cuento vale pues en primer lugar veo en este informe que eh, qué es lo que crece cómo crecen en seguidores el ratio de crecimiento según el, el perfil sea de un tamaño o u otro pues resulta que según esta información de quindley el, está basado en 44.400 eh, perfiles y se ha analizado de enero a septiembre de este 2018. Eh, los perfiles que crecen más, concretamente un 33,7%, son los que tienen entre 1.000 y 10.000 seguidores. En segundo lugar, crecen los de 10.000 a 100.000 eh, seguidores, que crecen con un 29,7%, si, seguido de los de 100.000 a 100.000 un millón de seguidores los que menos crecen bueno pues un 20% en este año eh, de los que tienen menos de mil seguidores y más allá del millón de seguidores eh, pues crecen tienen un índice de crecimiento muchísimo muchísimo menor qué es lo que saca de conclusión este informe de Quinley en instagram que es la red de moda lo que saca en conclusión es que los vídeos reciben un 21% más de interacciones ...a pesar de que eh, principalmente los usuarios solamente están posteando imágenes... ...o sea que si ya sabéis que si queréis llegar a vuestro público objetivo... ...hagáis ese esfuerzo de un pequeño vídeo que como veis y yo estoy haciendo ahora mismo... ...no cuesta tanto, una cámara, un móvil, lo que haga falta, un poquito de silencio, ganas de comunicar... ...y de aprender y transmitir lo que se aprende. Si eres capaz de hacer eso en poco tiempo y de alguna manera bien hecho... ...pues vas a tener un 21% más de interacciones en vídeo que no en el resto. El vídeo concretamente y en segundo lugar el, el tema de los carruseles... ...también tienen cierta, cierta, cierto interés en cuanto a que son más tienen más interactividad. Bueno, ¿cuál es la distribución de la descripción?... Eh, basado en un total de número de caracteres usados en la descripción del post hemos hablado muchas veces no sabemos si poner solo un texto si ponemos 10 hashtags si ponemos 30 he oído de todo hay gente que dice pon solo tres otros que dicen que el seo es mejor poner cuantos más mejor y de larga cola en definitiva uno ya se hace un poquito eh, pues eso un poquito de líos y que acabas de coger como en este mundo nuestro del marketing y del entorno del entorno digital bueno pues lo que dice en cuanto a um, los que tienen eh, más de 300 caracteres son el 31,7%, seguidos de los de 150 a 300, seguidos de los de 50 a 150 caracteres, y los que tienen menos de 50 caracteres es el 8,2%. O sea, luego hay una noticia importante, curiosa, ¿no? que solo el 1% no tienen ninguna, ninguna eh, descripción. Los. Posts con una descripción más pequeña funcionan mucho mejor. Repito, los posts con una descripción con menos palabras funcionan muchísimo mejor. Y en cuanto a hashtags, de 1 a 3 hashtags son los que más se usa en el mundo de Instagram, según esta estadística de Quintly, en Estados Unidos, pero con una base de 40 y pico de mil, como he dicho antes. Bueno, pues... En cuanto a cero hashtags, el casi el 30%, no me seáis cazurros, poner alguno, de 1 a 3 hashtags el casi el 37% y ya de 4 a 10 el 21% y los que meten ahí la tonelada y media y kilo y mitad de hashtags, de hashtags suponen el 10% de las cuentas basado en 8.900.000 posts analizados de 44.400 perfiles de enero a septiembre de este 2018. Vale. Eh, que sirva esto para tener en cuenta que eh, tenéis que poner un determinado número de palabras en la descripción tenéis que poner hashtags la cantidad ya habéis visto lo que se está poniendo ahora mismo lo que se estila o lo que no se estila y en cierto modo eh, la estadística nos da un dato fiable del que fiarse o no depende de ti el futuro de los chatbots y terminamos con este pequeño eh, podcast y blog sobre tendencias eh, parece ser que eh, eh, van a tener todavía más eh, poder en el mundo del marketing digital los chats automatizados, pero sobre todo con asistentes de voz y con realidad aumentada. Esa es otra tendencia que parece que los expertos están empezando a ver en un futuro, en el 2019-2020. Dicen concretamente, Gartner dice que en el 2020 la gente tendrá muchas conversaciones con chatbots, pero esos chatbots ya no serán escritos, serán chatbots de viva voz eh, y con inteligencia artificial y también podrás meterte en el mundo de la realidad aumentada Es eh, todavía los chatbots no están siendo muy usados por los marketers y es y doy fe porque yo tengo un par puestos y funcionan muy bien, tienen un índice de conversión brutal muchísimo mayor que el de email marketing, yo a veces he lanzado un Broadcast en un chatbot y he tenido una apertura del 90% y un clic del 35%, y esto en, en email es prácticamente difícil o imposible de debatir. Bueno, pues los chatbots van a gozar de muy buena salud en estos próximos años. Ya sabéis, si queréis estar en marketing y en marketing digital, no os queda otra que estar cada día aprendiendo toneladas de información, pero si las sabes encarrilar y sabes eh, escoger la buena. Lo importante es una muy buena base y todo lo demás, prueba y error, prueba y error. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo podcast, en blandenfoque.com y en mallorcapodcast.es. Un saludo de Juanjo y ya sabes que no te puedes perder estas dos opciones que te planto aquí. Hasta el próximo, chao, dios.